La justicia es la que se tiene que expedir. Yo obviamente eh, me he presentado porque estoy habilitado constitucionalmente. Esto es lo que yo puedo expresar al respecto. Eh, yo no modifiqué la constitución, fue modificada antes de que yo llegara a la vicegobernación. Así que no hay, no hay mucho más para agregar. Respetamos obviamente la presentación, no estamos de acuerdo con ella. Definirá la justicia, me imagino local, y después ellos seguirán en el caso de que el resultado sea desfavorable hacia mí, y de yo en apelación, y si es viceversa irán ellos en apelación, hasta llegar al máximo tribunal seguro de justicia de la Nación. ha dado la decisión de Fabián Gramajo? ¿Ha tenido contacto, imagino, con usted? No, no, después de su decisión no, también lo respetamos eh, obviamente, no compartimos pero respetamos mucho, la reunión que hemos tenido ahí en el partido justicialista ha sido con los dirigentes, que siempre han estado y que de alguna manera estaban un tanto relegados por la conducción departamental, hoy han resurgido y lo que le hemos pedido es que le cuenten a la sociedad chimbera todo lo que se ha concretado. Si hablamos de cloacas, de pavimento de Ruta Nacional número 40, el predio, el predio. del predio, de obras de, de vivienda, son todas cosas que ha hecho la, el gobierno de la provincia, los sanjuaninos en el departamento de Chimba, porque obviamente los teníamos que incluir. No es el mismo el, el Chimba de, de, de estos siete años que el Chimba de estos siete años hacia atrás. ¿Y un la Chimba distinto. ¿El presidente del partido le ha dicho algo, gobernador? No, yo no he tenido contacto, eh, no compartimos, pero respetamos esa decisión, obviamente. Bueno.